Entra y comencemos de nuevo. Llevamos dos días de interrogatorio. El tiempo se te está acabando. Habla de una vez y dime de qué va el vídeo de bricolaje de este domingo. ¿Y quién te ha dicho que lo hagas? ¡Habla! O te prometo que te vas a tirar una larga temporada a la sombra. Está bien, hablaré. ¿Tú has visto cuando has ido por la calle alguna vez una imagen reflejada en el suelo o cuando entras a un local de ocio letras o logotipos reflejados en la pared pues eso he hecho yo he fabricado un foco proyector de imágenes y logos me lo encargó un tipo que se llama es un instagramer handwork 74 y creo que tenía relación con otra cuenta que se llamaba Tabernaker. Pero no sé nada más. Por cierto, comisario, ¿qué saco yo a cambio de todo esto? ¿Qué sacas tú de todo esto? Ahí arriba tienes la cámara de vigilancia. Dirígete a ella y a tu comunidad. Y di lo que decís todos como tú. Eso que, que os llamáis, llamáis YouTube. Yo ya tengo de ti lo que quería. Parece que de esta me voy a librar y voy a poder seguir haciendo vídeos para que tú te entretengas. Espero que este que vas a ver ahora te guste y si es así, suscríbete, comenta y comparte porque de esa manera tú me ayudas a mí. Ahora, comenzamos. bueno y antes de continuar hago esta parada para deciros que bueno ya sabéis que a mí me gusta ser lo más franco posible con eh, los trabajos que hago eh, la intención de este vídeo era eh, conseguir que el logotipo del canal se viese reflejado en la pared o en el techo de una habitación gracias a un foco proyectable bien os tengo que decir que no lo he conseguido el foco proyectable eh, se ha hecho se ha fabricado ha quedado chulísimo y lo voy a utilizar como lámpara. De hecho lo veréis próximamente en los siguientes vídeos. Porque la verdad es que ha quedado muy pero que muy bonito. La intención de este vídeo era eso. No se ha conseguido porque se han juntado al final eh, varios motivos por el cual no se consigue. Eh, el tipo de bombilla que he usado no es eh, la más correcta. Yo creo que el foco tampoco. El, el holograma que me han fabricado en una impresora 3D... Yo diría que al final, aunque tuviese una bombilla más potente, tampoco lo hubiese conseguido y bueno, se ha juntado una serie de cosas que eh, nada, por si no queréis continuar viendo el vídeo, pues lo entendería. Así que nada, mi consejo es que sí sigáis, que lo veáis porque ha quedado chulísimo, tiene un montón de detalles y bueno, espero que pasáis un buen rato viéndolo y dejarme en comentarios al final qué os ha parecido, ¿vale? Venga, un saludo y continuamos. Y mientras preparo las bases para el foco proyector, si quieres ponerle cara a hangwar 74 te recomiendo que te pases por este vídeo donde él y José de Palé de Lujo convierten una radio antigua en una radio de última tecnología. I'm <tries> sorry. Thank you. Thank you. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo, que hayáis pasado un buen rato que de eso de lo que se trata y como siempre me despido todos los domingos un vídeo más y mejor. Y nos vemos en el siguiente porque tú estás hecho un handyman de primera. Adiós.